Desde este Facebook Live transmitido por redes sociales de artesanías de Colombia. Un día muy especial, este del martes 23 de marzo 2021. Retomando la intensa actividad desde de este Facebook de Live artesanías transmitido Colombia, por redes sociales marcha, de artesanías 2020 de Colombia. Un día muy Para especial no este del martes con 23 de marzo 2021 con la gran audiencia de Artesanías de Colombia. Y la fecha que nos tiene reunidos tiene un motivo, y es que anualmente Artesanías de Colombia convoca el premio, la medalla, la maestría artesanal en seis categorías diferentes. Este año se reciben las postulaciones hasta el 31 de mayo. Queda tiempo, pero hay que ponerse las pilas a todos los hombres y mujeres artesanas que nos estén escuchando, porque hay posibilidades de quedar seleccionados y de quedar además como ganadores, como digo, en alguna de las seis categorías. Hoy tenemos dos invitadas muy especiales, vamos a saludarlas porque de la mano de ellas es que vamos a conocer los pormenores de esta medalla, de este importantísimo reconocimiento a la actividad artesanal en Colombia, Ana María Fríes, gerente general de la entidad Artesanías de Colombia, buenos días. Bueno, muy buenos días a todos, a todas las artesanas, a, aquí a Cecilia que nos acompaña, eh, Rocío, Ricardo, Alessandra, Camilo, todo el equipo de Artesanías de Colombia y principalmente a todos los artesanos del país. Un saludo muy especial y casi que una extensión de la celebración del Día del Artesano que venimos, que iniciamos desde el, el día viernes eh, y celebrando eh, y reconociendo el valor del sector artesanal del país, quienes tejen eh, diariamente la identidad cultural y el patrimonio de nuestro país. Entonces, celebramos estar aquí con ustedes nuevamente eh, y muy importante en esta invitación a la postulación a la medalla a la maestría artesanal que es ese gran reconocimiento que eh, desde Artesanías de Colombia damos en diferentes categorías a maestros artesanos en diferentes regiones del país. Bienvenidos. Gracias Ana María y saludamos a Cecilia Tombe, María Cecilia Tombe Morales, porque ese es el nombre completo de la líder artesana del pueblo Misac que está en Silvia, en el departamento del Cauca. Buenos días, Cecilia. Miami Saguan. Y. Yo, me Bueno. Muy buenos días. Eh, para todos, eh, en especial a, a la doctora Ana María, a Rocío, a Ricardo, a los demás compañeros y a todo el equipo de artesanías. Igualmente un saludo especial a las personas que nos están visitando, viendo por estas redes sociales. Y un saludo también muy caluroso y fraterno a todos los artesanos de todos los pueblos nativos de Colombia que eh, es muy eh, orgullosa, eh, muy feliz de poder encontrarnos por este medio y pues agradecer por la invitación y pues esperar a que este conversatorio eh, va a ser muy satisfactorio para todos. Muy pues, buenos días, muchas gracias. Gracias, Cecilia. Ahí hemos escuchado a Cecilia Tombe saludándonos además en la lengua Nantric o la lengua guambiana, de las 13 familias lingüísticas que existen en Colombia, de las cuales se desprenden 65 lenguas vivas. La suya, Cecilia, la lengua Nantric o guambiana, como también se le conoce, es una de las que permanecen como desclasificadas. Todavía vamos a hablar más adelante de la importancia de mantener la lengua que sabemos que para usted y el Grupo Arte, Misac, la asociación a la que pertenece y que lidera, resulta muy importante. Ana María Fries, quería preguntarle cómo ha sido la experiencia, Ana María, en estos seis últimos años de gerencia de Artesanías de Colombia, que ha sido coprotagonista de estos premios que reconocen la maestría artesanal en el país, en físico se realizaban en corferias, en diciembre, en exportesanías, y siempre mucha emoción en el escenario, eh, tanto antes como después. ¿Cómo, ¿Cómo ha vivido esas experiencias, Ana María? La realidad es que es muy importante eh, este reconocimiento y esta entrega. Artesanías de Colombia eh, inició desde 1978 con este reconocimiento. Estamos cumpliendo la versión número 37 del año 2021, eh, hemos entregado 337 ganadores a la fecha, 20 comunidades indígenas ganadoras en la historia de, de esta medalla. 82 medallas entregadas a la categoría oígase bien, maestro de maestros, medallas entregadas en 24 departamentos. En este reconocimiento, Rocío, sin duda es el más importante porque además eh, parte de, los, de las mismas comunidades que deben reconocer al maestro artesano de su comunidad y postularlo. Y eh, acompañados, una vez se reciben las, estas postulaciones, Artesanías de Colombia invita a un jurado muy calificado, un jurado externo que hace la evaluación de, todos, eh, de cada uno de los eh, artesanos postulados en las diferentes categorías, medalla a la maestría tradicional, medalla a la maestría artesanal contemporánea, Medalla a la Maestría Artesanal de Comunidad, Medalla a la Maestría Artesanal de Fomento, Medalla a la Maestría Artesanal El Legado y, la digamos, el gran, gran reconocimiento, Medalla a la Maestría Artesanal Maestro de Maestros. Entonces, en realidad, eh, inicia desde la, el reconocimiento de la comunidad, quienes son los que deben postular. Y posteriormente este jurado calificado hace todo un análisis, una revisión que siempre es un ejercicio muy complejo, muy difícil ¿por qué? porque y lo que sabemos es que estamos llenos de talento y se entrega esta medalla en una maravillosa celebración en el marco de Expo Artesanías en donde eh, físicamente y el año pasado eh, lo hicimos de manera virtual, eh, acompañados de toda la comunidad de los artesanos participantes en, en, las, en la feria Exo artesanías eh, entregamos este reconocimiento con toda una información audiovisual con unos pequeños documentales que acompañan estas historias de vida de todos de los artesanos que son merecedores a este reconocimiento eh, Creo que es lo más importante. Y eh, nos da también mucho orgullo ver que los artesanos reciben este reconocimiento también con mucho orgullo y siempre son portadores de esa medalla. A cualquier lugar que uno visite, un maestro artesano en su taller, en su origen, estará portando su medalla con gran orgullo. Este reconocimiento es diría yo lo más importante para el sector artesanal porque aquí es la validación de ese conocimiento, de esa maestría que ha, ha sido compartida, heredada tras generación tras generación. Claro que sí, se nos van sumando eh, comunidades, eh, Ana María, en esta convocatoria, en este Facebook Live promovido por el CIART, el Sistema de Comunicaciones Digitales de Artesanías de Colombia, Saludamos, por ejemplo, a la comunidad de Tunja, que se acaba de sumar con la Mesa Sectorial de Artesanía del SENA de Boyacá. Ojalá veamos todo el territorio eh, moverse digitalmente para estar presentes y acompañar esta conversación que en este momento damos también inicio con Cecilia Tombe, nuestra invitada, martes 23 de marzo. Cecilia. Escuchando esas palabras de Ana María Fríes, usted forma parte de esos números, pero no son unos números, digamos, fríos, son unos números vivos. El volumen de artesanos y de artesanas dice mucho a favor del premio. Hablaba Ana María del reconocimiento. Ese reconocimiento, si nos puede mostrar cómo se expresa a través de qué elementos, qué dos elementos recibe usted como constancia del reconocimiento de la medalla que se ganó en 2017 en la categoría de comunidad Cecilia bueno eh, es pues primero nuestra medalla tuvimos el reconocimiento en el 2017 como comunidad en ese en ese entonces solamente grupo estudiantil está actualmente ya conformadas como asociación muy y pues los elementos son muchos ¿no? primero el honor que eh, a, uno, a uno como persona y como comunidad que les da por el más que todo por la sabiduría eh, por los trabajos el trabajo colectivo más que todo que nosotras hemos venido realizando y de igual manera como mujeres indígenas como mujeres nativas eh, demostrando ya nuestra habilidades nuestra sabiduría el honor que uno lleva, el, otro es el, el orgullo de, de, de pertenecer a un pueblo indígena, a un pueblo nativo eh, y más que todo también recordando las memorias ancestrales que siempre lo hemos trabajado entonces pues elementos de una categoría pues para mí y para nosotras un valor, un valor agregado que siempre nos ha recalcado ya de haber tenido eh, nuestra medalla a la, a la comunidad. De hecho, eh, le hablaba de dos elementos que usted guarda con mucho cuidado y entiendo que los tienen eh, todas juntas, las 50 familias las 50 mujeres que integran Artemisac. Si nos puede mostrar el diploma, la constatación de ese reconocimiento que recibió. Sí, claro. Sí recibimos en ese entonces esta, eh, este certificado eh, que también es el donde se comprueba, se visibiliza y pues el, el trabajo y ánimo que más nos da para seguir seguir demostrando a la comunidad y a todo lo colombiano y otras y otros países ahí tiene también la medalla no porque es que le voy a preguntar sí, claro. a ver sí, si nos... acá también eh, para mostrarle la medalla que obtuvimos pues acá lo tenemos eh, en nuestro taller artesanal que ha sido eh, el otro espíritu más que nos acompaña en nuestro trabajo. Es que le preguntaba por la medalla y el diploma, eh, Cecilia, porque quizá como, como decía usted antes, ¿no? el haber recibido la medalla ma maestría artesanal en la categoría comunidad, quizás es una de las más emocionantes, porque es el reconocimiento colectivo, ¿no? el reconocimiento de un grupo. Eh, ¿Dónde, ¿Dónde las tienen normalmente? ¿Las tienen colgadas ahí en la casa que comparten las artesanas en Silvia? ¿Dónde la tienen? Pues por el momento, pues en especial más permanece acá conmigo, pero yo lo ando llevando en los talleres que lo realizamos en diferentes lugares, ¿no? Porque nosotras no permanecemos en, en una sola vereda, sino en diferentes veredas. Entonces, en cada taller donde realizamos, pues siempre lo llevo contigo y ya nos acompaña en el trabajo. Uh -huh. Usted nos ha contado en ocasiones anteriores, Cecilia, algo eh, que quizá muchas personas eh, llegan a desconocer y no imaginan, pero cómo en una comunidad como la MISAC, en general, ustedes se identificaban... Eh, con la palabra timidez ¿no? en el grupo de mujeres, eh, estaban acostumbradas a tejer en silencio, en sus hogares, menos a compartir en grupo y a verse como mujeres de verdad independientes, empresarias, ¿no? con sus propios sueños y con sus propias eh, ideas de desarrollo. Cuando deciden postularse, ¿cómo se animan? ¿Quién las anima y por qué lo hacen, Cecilia? Bueno, pues primero como mujeres indígenas siempre desde el arraigo cultural siempre nos ha prevalecido como dices la timidez, ¿no? Pero pues siempre ha sido un proceso que hemos traído desde muchos años. Igual caminando junto con nuestros, nuestras mayoras y con ellas pues poco a poco Hemos aprendido más que todo en, el, en los diálogos, en el compartir y en los tejidos, pues, que siempre hemos tenido conocimiento de, desde muy pequeños. Y de ahí, pues, ya iniciando el proceso, nos organizamos un grupo de, de tejedoras eh, que venimos más o menos desde un proceso del 2010. Y de ahí pues ya eh, presentamos, igual pues primero también se me pasó por harto saludar al doctor Nixon, que siempre él nos ha eh, acompañado acá en el resguardo con el acompañamiento de NICIP. Y ya presentamos eh, mm. esas, nuestras propuestas, nuestras ideas ante, ante el gobierno para que nos eh, de acompañamiento en nuestros procesos que queremos hacer como mujeres. Entonces, de ese entonces ya, en el 2015, iniciamos el trabajo y ahí poco a poco, donde se viene, venimos desarrollando, pues se presentan estas convocatorias, que para nosotras pues eh, fue la primera experiencia, pero pues no, no es difícil, no era difícil porque... Siempre, pues, las mujeres de hoy en día, al menos tenemos conocimiento de nuestra escolaridad. Sabemos leer, escribir, y de eso, pues, mirando las convocatorias y con el, la orientación de artesanías de Colombia, de, de los técnicos, técnicas que nos acompañan, acompañaban en el, domingo, acá en el resguardo, ellas nos, también nos ayudaban. Entonces... Pues, mirando los formularios, todo eso que tenía que hacer llegar, eh, más que todo, ahí pues preguntan de los procesos que, que hacemos como, como artesanos, como tejedoras. Entonces, fue por eso que ya logramos presentar esa convocatoria, eh, llenar esos formularios. Pero en eso, fue pues, más que todo es demostrar nuestros oficios, nuestro, nuestro interés, trabajo, nuestra experiencia, nuestra sabiduría, y más que todo el trabajo colectivo que siempre lo hemos desarrollado acá en el, en el desguardo. Cecilia, y, justamente ver, en la categoría comunidad a la que, que, que Arte Misak, su asociación, fue ganadora, eh, usted acaba de mencionar un tema muy importante para hacerle claridad a las comunidades que desean presentarse como grupo, como hicieron ustedes. Sí. Es que el primer requisito es que tienen que estar formalmente constituidos. Entonces, fíjese que usted nos está contando que han, usted ganó en el 2017, pero ya desde el 2015 ustedes tomaron la decisión de organizarse como asociación, constituirse formalmente. Hay que advertir que a estos premios se pueden presentar... es comunidades, asociaciones, cooperativas y ese grupo de artesanos que estén constituidos de esa manera. Y además el tema del oficio que acaba de mencionar, hablemos de eso Cecilia, porque si algo caracteriza al pueblo MISAC y especialmente a las mujeres artesanas es que no dominan una sola técnica, un solo oficio, son diversos. ¿Cuántos desarrollan las mujeres MISAC en Arte MISAC? Bueno, por lo general, con pues las mujeres indígenas tenemos 86 oficios, que son los quehaceres eh, diarios, digamos, de, del hogar, del trabajo, la agricultura. Pero, pues lo más que recalcamos somos tejedoras, eh, que como asociación, pues, como les había mencionado, pues estamos en la técnica de tejedoría, el crochet, también el tejido en telar y también la parte de elaboración de collares, que es la bisopería. Pues esta voz eh, más que todo prevaleciendo con esos tres oficios, pero los oficios diarios, como ya les mencioné, son muchos. Eh, como ya mujeres, eh, también madres cabeza de hogar y también como agriculturas. Fíjese, Cecilia, que ahí de, detrás de usted tiene casi que una herramienta fundamental, por lo menos para el oficio de, del, del tejido, ¿no? Sí, pues primero, eh, disculparme que en estos días est estamos dedicados a otro proyecto que estamos desarrollando, también ejecutando, y pues más se dedicó a la parte de, de, digamos, de topeleo. En el momento estelar pues, no está vacío, que ya terminé de hacer unos tejidos. Y pues sí, este es el telar, pero un pequeño telar que acá pues se hace, elaboramos eh, la cincha, no para las mochilas. Y mismo también pues se arma, son para los tejidos pequeños, que ya los telares grandes pues ya son de más tamaño, tamaño amplio que en este lugar donde estoy, pues no los puedo ubicarlos. Pero acá para la muestra tengo el telar pequeño que es para las cinchas, elaborar de cinchas. Además Cecilia, ahí vemos que están aprovechando los materiales, ¿no? Porque veo que tienen en el palo transversal como un palito de escoba y el otro es un palo seguramente de allá en el resguardo. ¿Cómo se llama ese palo que le da la estructura al telar de huanga? El palo, el, el, el telar que, que lo armo es el, digamos, el telar que ahí la, llamamos que es la madre, es el palo de café que eh, Ese es el eh, siempre, cualquier tejido que siempre se hace, se hace en eso es, nos da más facilidad. Y el resto pues ahí lo utilizamos ya, que son los hijos para armar el tejido. Ahí ya los tengo los palitos de escoba que siempre también nos sirven. Cecilia, eh, hablando de los oficios, pues inevitable hablar de las materias primas, que es tan importante. Usted mencionaba los diferentes oficios que desempeñan. Eh, si hablamos de los telares y en concreto de la lana de ovejo, ¿no? El hilar la lana en los telares para hacer sus piezas, las mochilas, eventualmente, los, me imagino que también eh, sus propios... Eh, eh, eh, digamos, las propias fajas para sostener el anaco, ¿correcto? Estamos hablando de las ovejitas y Artemisak eh, se ha esforzado por entender en cómo mejorar materia prima, ¿cómo ha sido ese proceso con las ovejas? Bueno, a ver, nuestro proceso, pues inicialmente empezamos y sí, con el objetivo social e identitario es para fortalecer nuestra identidad cultural que recalcamos bastante eh, fortalecer la materia prima, ¿no? Porque en toda nuestra comunidad, pues, se ha venido olvidando los tejidos, la materia prima que tenían nuestros, nuestros mayores, nuestros, nuestros antepasados. Entonces, pues, iniciamos con ese fin de fortalecer y pues cuando ya empezamos a trabajar con la materia prima que es la lana de ovejo pues también eh, vimos la escasez no e encontramos la escasez de, de esa materia que pues a nivel del resguardo pues eh, sí sí hay sí hay ojitos pero siempre siempre no no tuvimos esa eh, esa cantidad para nosotras elaborar y pues eh, nos tocó conseguir ya con otros resguardos con el eh, nuestras hermanas de Nariño, que de allá pues logramos conseguir la, la materia y ya mirando eso pues ya en camino empezamos a desarrollar otras, otras actividades de presentar a otras convocatorias y actualmente pues ya tenemos nuestros ovejitos eh, desde el año pasado pues que también fuimos eh, para ese proyecto, pues ahorita ya estamos, ya tenemos nuestra propia materia prima, inclusive pues de buena calidad y con ello pues ya estamos también eh, trabajando con otras artesanas de acá del municipio y que eso ha sido, pues son los logros que venimos trayendo en nuestro camino, igual con acompañamiento de, de otras, de nuestras autoridades. ...y también con la autoridad de aquí del municipio. Mentalidad de mujeres de negocio, ¿no, Cecilia? Ponerse a pensar cómo tener cerca las ovejas cómo no perder tiempo en conseguir materia prima, seguramente eso hace que además tengan que pagar menos, porque traerlo desde otro sitio pues siempre va a costar más. ¿Cuántas ovejas tienen? Se lo pregunto porque uno de los requisitos para esta medalla que se ganó Artemisa con Cecilia Tombe liderando es el criterio del producto. Hemos hablado de la habilidad del grupo artesanal, que es lo que nos mencionaba eh, Cecilia de la unión de las mujeres y su virtuosismo en los oficios pero el otro criterio es producto, la calidad del producto ¿cuántas ovejas tienen? pues en el momento tenemos 25 eh, 25 ovejas eh, un reproductor y el resto ya todas las, las ovejas entonces sí. con eso pues siempre estamos siempre ya tenemos nuestra materia prima y son todas eh, blanquitas, mezcladas con las cafecitas, que entiendo que además son las que, que las que más pedido tienen, ¿no? Las, las sí, que la pues la mayor, la mayor parte tenemos el color blanco, tenemos eh, dos cafecitas y dos negritas. Que son más costosas además. Más costosas, sí, claro, esas son las más costosas, que son las más apetecidas, tanto a nivel de las mochilas y tanto a nivel de, de ruanas. Si nos pudiéramos trasladar a ese bello departamento del Cauca, pero en especial a esa región montañosa de Silvia, eh, lo que sí está claro, Cecilia, es que eh, alimentar esas ovejitas es relativamente fácil, porque es una tierra muy fértil, muy rica en pastos, ¿no? Pues digamos que en tiempo de, de, de invierno como ahora sí, no, no es tan difícil, pero en tiempo de invierno ya... Nos toca también producir comida para ellos. Voy a mostrar en este momento, si me permite, Cecilia, unas palabras que usted grabó el año pasado, 2020, en plena pandemia. Un mensaje de ánimo que usted trasladó a todas las comunidades, a los diferentes pueblos artesanos, étnicos y no étnicos de todo el país para seguir juntos en la pandemia. Y lo hizo desde esas montañas de su Silvia Cauca. Lo vamos a reproducir acá para escuchar su voz, el mensaje que mandó y que podamos apreciar su territorio. Este es Cecilia Tombé en la campaña Artesano. Estamos contigo. Reciban un fraternal saludo de la Asociación Multiactiva Espiral y Xomisamizac del municipio de Silvia, departamento de Pauca. En esta situación difícil que estamos afrontando a nivel mundial, el sentir, pensar y hacer de los Misamisak ha sido nuestra madre naturaleza, que mediante los espíritus ella nos acoge y nos protege, como son las lagunas, los ríos y las plantas, que con ello estamos realizando nuestras prácticas corporales por lo tanto, como artesanas MISAC, invitamos a tejer y entretejer desde la armonía y el equilibrio para todos. Bueno, ya han visto a Cecilia Tombé desde su verde campo, desde ese espacio donde invoca la naturaleza, la importancia de cuidarnos. Eh, Cecilia, ¿qué, ¿cómo resolvió mandar este contenido, este mensaje? Porque las cosas estaban muy difíciles el año pasado y de pronto también el ánimo y sus palabras eh, creo que nos convocaron a todos, ¿no? nos hicieron sentirnos mejor una reflexión de cómo cuidar entre todos también esa naturaleza que nos rodea. ¿Cómo fue la pandemia en el municipio de Silvia, en el Grupo Arte Misaki? ¿Cómo se encuentran ahora? Bueno, en tiempos de pandemia ya un año, pues acá en nuestro resguardo siempre como el pueblo Misaki, eh, nuestro origen, que somos hijos de, de la palabra, de los sueños. Nuestros espíritus siempre nos han, nos han encomendado, nos abrazó, digamos, para que esa pandemia no, fueran, no fuéramos tan afectados de esa pandemia. Igual con la riqueza natural que tenemos la salvación acá en nuestro desguardo ha sido nuestras plantas medicinales, ¿no? el espíritu de, de esas plantas, el espíritu de las lagunas, el espíritu de los sitios sagrados, que como pueblo misa y como mujeres, eh, siempre obtuviendo el respeto hacia ellos, nos ha favorecido eh, bastante acá en nuestro desguardo por el lado de de la salud, pues que gracias a ellos, hasta el momento, pues estamos, estamos bien. Igual también como grupo, que las mujeres de, de esta asociación, pues de salud, gracias a Dios, bien. Igual nuestras familias y, y la comunidad. Pero ya mirando ya a nivel, digamos, económico, pues por lo menos nuestros tejidos, siempre han, han bajado, digamos, porque pues, participamos en las ferias virtuales con nuestras mochilas, nuestros tejidos, pero en eso siempre nos afectó, que no fue igual como participábamos allá eh, en las ferias personalmente. Entonces, ya a nivel económico siempre nos ha afectado, pero ya a nivel de salud, de espiritualidad y todos ellos pues nos ha, eh, hemos, estamos bien. Me alegra escuchar esas palabras Cecilia, no ha sido fácil para, para nadie, para prácticamente nadie eh, y ustedes eh, además en particular no poder asomarse también a este mercado digital, eh, tenemos una muy buena noticia también a partir de la celebración del Día del Artesano a la que se refería Ana María Fries, nuestra gerente, en la semana pasada, también la inauguración oficial de www.artesaníasdecolombiatienda.com.co, que es la posibilidad de tener un market, un mercado digital permanente, abierto, donde las comunidades pueden ofrecer sus productos directamente al público. Le cuento a Cecilia que le están mandando saludos desde muchos sitios: desde Guadalajara, de Buga, en el Valle del Cauca, desde Huancabelica, en Perú con una asociación que se llama Pachaperú, también desde el territorio de Tunja, Boyacá, Bucaramanga, Santander, Pasto, Nariño, Quimbaya, Quindío, Cali, Tuluá. Imagínese, usted hablándole literalmente, uh, no solamente a Colombia y cada vez más al continente latinoamericano. Usted ha tenido unas experiencias eh, muy insólitas también, y es el haber asumido la responsabilidad, de llevar a su cultura Misak más allá de las fronteras colombianas. De hecho, estuvo en Kenia, en África. ¿Cómo fue esa experiencia, Cecilia, trasladando todo su conocimiento, su, las características de su pueblo? ¿En qué contexto sería eso? ¿Ante quién lo tuvo que hacer? Bueno, pues eso es gracias a Artesanías de Colombia, que de mi proceso como persona y como asociación de haber visibilizado como nuestro trabajo, nuestro saber ante ellos, el contacto fue de parte de Ricardo entonces pues eso fue también yo digo, fue la primera experiencia de la reunión virtual, digamos, como estamos ahora porque fue más que todo eh, siempre ha sido ha sido, digamos, un poco difícil, pero ya también con la ayuda de, de mis hijos aquí en la casa, pues he logrado también aprender a estar en estas reuniones. El contacto, como le mencioné, gracias a Artesanías, a Ricardo, que con ellos también fue un conversatorio muy bonito, otro aprendizaje más, otra escuela más, eh, que se dio a conocer también el proceso eh, de la comunidad, el proceso artesanal y el proceso que he venido liderando como, como mujer Muy importante este intercambio de diálogos, porque si algo tiene el ser artesano, ser artesana, Cecilia, ¿qué piensa? Es que eh, todos ustedes comparten, eh, digamos, una existencia parecida en relación con el silencio, en relación con eh, la transmisión de conocimiento, en relación con la protección de, de sus saberes, y eso es una tarea que exige mucha dedicación y mucho convencimiento. Usted nos mencionaba que es madre de dos hijos, Lucy y Edwin, que ahorita le están ayudando. Le iba a preguntar, porque existe este dicho en, la, en, en, en las comunidades artesanas, y es que las abuelitas Misak les indican y les enseñan a ustedes, las mujeres, que las manos hay que tenerlas siempre eh, ocupaditas. Nada de tener las manos sueltas. Yo no sé si usted ahí está tejiendo o está con las manos como. Aquí la tengo con la medalla. <risa> bueno, la, la tiene, la sí, sí, tiene, la, las tiene ocupaditas. Yo le hago la pregunta de las manos ocupadas, Cecilia, porque... Al estar al frente de una asociación como Arte Misac, en verdad le hago una pregunta más desde el punto de vista de los negocios que ustedes están haciendo, de cómo se han organizado productivamente, de cómo presentarse a esta convocatoria de medalla de maestría. Alguien del grupo lo tiene que hacer. Es decir, si me lo permite, hay unas manos que eventualmente tienen que dejar por un rato el tejido y ocuparse en otra cosa que es consultar internet, rellenar unos documentos, estar pendiente de un proceso. ¿Eso fue así en su caso? ¿Cómo eligen a la persona que lo hace? ¿Cómo se dio? Porque hay muchas comunidades que eventualmente dicen, pero ¿quién va a hacer eso? Si estamos todas en los oficios, ¿cómo aconseja usted que se organicen las comunidades? Bueno, eh, siempre pues en nuestro grupo miramos perfiles, ¿no? perfiles de trabajo de cada artesana. Pues igual acá, como nuestro grupo conforma la mayoría, pues somos, eh, digamos, de la edad media, no tan jóvenes ni, ni tan adultas. Y también, pues, sabemos mayorías que hemos terminado eh, el colegio. Entonces, miramos los perfiles y con ellos, pues, nos ayudamos a, al menos, a, a mirar convocatorias a llenar formularios, que eso también siempre eh, nos, nos ayuda a fortalecernos, porque si todas, pues la mayoría, pues en nuestro grupo dedican al tejido. Pero como te digo, la compañera que hace rato, pues cuando estábamos acá interno, les presentó que ella es la secretaria de la asociación, ella es la mano derecha que me ayuda a, a, hacer, a llenar estas convocatorias. Entonces pues para los demás grupos también eh, mi, mi invitación sería que también miraran perfiles o igual pues también en compañía de, de nuestros hijos, no por lo menos pues acá me ayudan al menos instalar los equipos para mirar internet y pues en mi, en mi caso pues también he dedicado un, casi en todo, un poco. Una parte, eh, un tiempo en el tejido, un tiempo me ha tocado acá al frente del computador, un tiempo en la parte de agricultura, que también voy al campo, que a contactarme también con, con mi madre tierra allá. Y, pero pues no es, digamos, no es difícil que, que hagamos o presentemos a estas convocatorias que nos favorecen en muchas cosas, y como siempre le hice, como fue la pregunta de que no tenemos tener las manos vacías, siempre es estar ocupados, pues igual a diario, tanto hombres artesanos, mujeres artesanos, me imagino que con las manos siempre están ocupadas, pero ya como en la cultura, desde muy pequeñas, pues nos han dado esta orientación, que tenemos debemos tener manos ocupadas y en eso hemos estado y hasta el momento pues eh, siempre con las manos se hace se hace bastante se hacen muchas cosas entonces invitar a, a las demás a los demás compañeros asociaciones como ya lo mencionaron mencionaron pues se pueden hacer presentar ya como artesanos, como grupo, como comunidad, como asociación, que en todas las categorías, entonces siempre invitarles. ¿no? Uh -huh. La información toda está en www.artesaníasdecolombia.com.co. Yo les quiero mostrar esta medalla. Eh, no sé, Cecilia, si tan bonita o no como la que usted se ganó, pero esta es la del año pasado, 2020. Miren, ahí tienen la de Cecilia. En 2017, una labor maravillosa también del equipo de artesanías de Colombia que en alianza con otros diseñadores del propio equipo de moda y joyería de artesanías de Colombia, adelantan una tarea de inno, innovar en estas medallas. Hasta el 31 de mayo hay posibilidad de postular las nuevas candidaturas, como les está recordando Cecilia Tombe, de asociaciones, de grupos, de personas, porque hay distintas categorías, como les decíamos, seis, la tradicional, contemporánea, comunidad, que ahí es donde se presentan los grupos colectivos, la de fomento, la de legado y la de maestro de maestros. Vamos a dar la bienvenida también a Ricardo Durán, que coordina toda este, esta convocatoria, este reconocimiento anual en Artesanías de Colombia, Hola Ricardo, hay muchas preguntas aquí del público que nos van llegando, unas las está aclarando ya Cecilia, tomé con su testimonio, pero otras tienen que ver, por ejemplo, con esa parte estrictamente práctica. ¿Esto se hace solamente por internet, Ricardo? ¿Las personas se postulan a través de qué plataforma, de qué vía? Hola, buenos días. Gracias Rocío por este evento tan bonito para dar a conocer el concurso de los artesanos. Eh, las postulaciones, las inscripciones no tienen ningún costo, todo es por internet. Eh, si tienen alguna duda, pueden escribirnos al correo electrónico R Durán, la letra R Durán, arroba artesanías de .co, y con mucho gusto nosotros eh, le respondemos para apoyarles en todo el proceso o si es el caso, nos mandan un número telefónico y con mucho gusto les llamamos para guiarlos sobre toda esta inscripción. Esa información es muy valiosa Ricardo porque eh, puede haber susto no de cómo será eso y me falta algún papel y voy a quedar por fuera o no tengo la tranquilidad de hacerlo. Fíjense el proceso que siguió Cecilia Tombé con el grupo de arte MISAC, se tuvieron que organizar primero, constituir con cámara de comercio por supuesto o como asociación o como cooperativa y una vez así pueden presentarse formalmente. Sin embargo, eh, las cifras son indicativas de la importancia que este reconocimiento evidentemente sigue teniendo en los artesanos. En 2019, Ricardo, lograron la participación de 297 postulaciones. Año pasado, 2020, 271. Hasta el 31 de mayo de este año es que pueden presentarse. Ojalá, cuantos más mejor. ¿Es correcto, Ricardo? Ojalá que haya mayor sí. competencia. La idea es, es precisamente que este proyecto y ese concurso eh, abarque todo el país. Precisamente en el 2019 tuvimos inscripciones de toda Colombia, 32 departamentos más Bogotá. Entonces, pues los invitamos a, a que se inscriban. Cabe que que aclarar que no necesariamente tienen que estar registrados en Cámara de Comercio, solamente las personas eh, en la categoría de comunidad y de fomento de resto pueden ser personas naturales y no hay ningún problema. Muy bien. En el histórico de estas 37 ediciones de la medalla maestría, eh, Ricardo, ¿hay algo que resaltar con respecto a participación hombres y mujeres en, en, en, en la medalla maestría? Sí, curiosamente, pues Colombia es un país predominantemente de oficio artesanal donde lo ejercen las mujeres y los hombres tienen unos, unos roles diferentes sin embargo en la medalla las cifras tienden a ser eh, muy similares frente a hombres y mujeres por las características de los diferentes oficios no. por lo que ello conlleva digamos cuando son de tejidos o sea, hay mucho más de mujeres pero cuando son de transformación de otro tipo de recursos como madera piedra ya, ya cambian las cifras pero tiende a ser eh, equitativo relativamente Ricardo, ¿y usted aprovecharía este Facebook Live que estamos realizando en este momento para convocar algún departamento, algún departamento que se haya presentado menos y que merezca la pena que se visibilice a través del de reconocimiento de la medalla? Gracias, sí, pues tenemos una capacidad enorme desde el punto de vista de, de la cobertura a nivel nacional, gracias a las gestiones y la administración de nuestra gerente, tenemos presencia en los 32 departamentos más Bogotá. Entonces, eh, les invito para que eh, se contacten con los enlaces de cada uno de los departamentos para que les den la información al respecto o si no, pues por favor nos escriben al correo eredurán, la letra eredurán arroba artesanías de .co, y así pues les podemos apoyar. Pero para nosotros todos los departamentos son importantes a las características de cada uno de ellos, ¿no? Hay diferentes criterios que aplican a cada una de las seis categorías uh -huh. de este premio, ¿correcto, Ricardo? Uh -huh. el eh, legado se toman unos criterios, en tradicional, en comunidad, otros, pero hay un criterio que es común a todas las categorías y es el número de beneficiarios directos. Es decir, cuántas personas de la comunidad aparecen impactadas también por el trabajo de las personas, en particular en la categoría comunidad, esto es muy importante, por supuesto. ¿Qué se espera de un artesano, de una artesana que se presente a esta convocatoria, que demuestre su capacidad de impactar en su grupo cercano, bien sea a través de transmisión de conocimiento, de recuperación cultural, de impacto económico, es decir, el aunque se presente a alguien individual, el impacto del reconocimiento acaba teniendo una trascendencia comunitaria. Claro, eh, el concurso de la medalla es, tiene por objeto exaltar, reconocer y valorar la vocación de enseñar. No es un concurso de diseño. Eh, la esencia primordial es preservar el patrimonio material e inmaterial, reconociendo esa labor de los artesanos que transmiten el oficio y por ende uno de los criterios fundamentales eh, para la evaluación por parte del jurado, como bien lo citas, es el número de personas a las cuales ha impactado. Eh, y ese número, ese impactado, quiere decir que cómo ha cambiado su, su vida o en qué le ha servido eh, haberle transmitido a esas personas y cómo ha logrado eh, ese cambio, puede ser digamos que ha generado mayores eh, ingresos de pronto ha generado empleo todos esos cambios desde el punto de vista social son los que más nos interesan para poder exaltar y valorar en el concurso y aparte del certificado que nos mostraba Cecilia y de la medalla, hablemos sí. del reconocimiento económico porque parte de la misión Ricardo que usted tiene en compañía también de otros, uh, otras oficinas otro equipo humano de artesanías de Colombia es lograr aliados que aporten para poder entregar un premio con todas las características, de plata en efectivo, reconocimiento a través de talleres, de participación en otras experiencias, de manera que eso también es una manera de convocar a los artesanos a las artesanas para que, como decía Cecilia, para que su comunidad o su grupo, su actividad, además, crezca productivamente o se desarrolle de manera más organizada. ¿Usted siente, Ricardo, que los ganadores de las medallas en cualquiera de sus categorías eh, después del reconocimiento, eh, cambian su visión, no por dejar atrás lo que hacen, al revés, como que enfocan mejor el talento, el reconocimiento, el ser artesano, ellos mismos se valoran más para poder progresar mejor, hay un cambio de mentalidad. Totalmente, y frente a los premios, pues primero hay un reconocimiento de carácter económico, importante Segundo, hay pues, la entrega de una medalla, como bien lo estás eh, citando tú. Y gracias a la Oficina de Patrocinios de Artesanías de Colombia, también tenemos otro tipo de, de, de premios para, para motivar a los artesanos. Eh, este concurso da, le da la posibilidad a los, a los artesanos de visibilizarse a nivel nacional e internacional. De hecho, ¿Vale? es así que la maestra Cecilia Tombe <tose> tuvo la oportunidad de estar en un conversatorio de mujeres líderes en Kenia, donde había ponentes de diferentes países y contar y comentar su experiencia. Ha tenido oportunidad de trascender ya a otras ferias y otros países vendiendo sus productos, y un ejemplo no muy lejano fue el, la ganadora de la medalla de la maestría del año 2019, eh, fue la maestra eh, Ana Silvia Rincón Ojea, que el, el nieto, ella ganó la categoría el legado, y el nieto <coughs> siguió con el oficio y tuvo la oportunidad de contactarse con un con el manager en la feria, porque dentro de los premios también hay un espacio de exhibición y comercialización en el pabellón institucional de artesanías de Colombia y un actor de Hollywood adquirió una prenda de él y resultó posteándolo en todas las redes sociales eh, como reconocimiento a la artesanía colombiana, a artesanías de Colombia y al quehacer de nuestros artesanos. Es una oportunidad de visibilización enorme desde todo punto de vista. Cecilia, a propósito de ese, ese tema de participar comercialmente en las ferias que menciona Ricardo, eh, ¿usted cree que Arte Misac eh, era.? algo diferente antes del 2017 de obtener la medalla y fue otra cosa después? Es decir, ustedes se enfocaron mejor, entendieron mejor cómo participar, notaron que el reconocimiento más allá de un diploma es también un reconocimiento con el público y con los compradores? Sí, claro. Sí, porque antes del 2017, como le digo, fuéramos, éramos solamente un grupo de tejedoras y igual pues por nuestra misión, nuestra meta de, de fortalecer nuestra identidad, eh, igual de, de visibilizarnos como mujeres de y después de la medalla ya como menciona acá Ricardo, ya de visibilizarnos más nuestra, nuestra sabiduría, nuestra esencia como tejedoras pues siempre ha sido, un, digamos, primero el, el querer y el sentir de, de mujer lisa y mujer tejedora. Y más con, igualmente, para que las demás compañeras del grupo también sigamos, o sea, con esta medalla, pues ya ya el trabajo también agranda, eh, ya también otras mujeres se vinculan a nuestra, a nuestra asociación igual se da ya la comunidad también más reconocidos en la comunidad igual acá pues en el municipio, en el resguardo somos las eh, únicas mujeres asociadas artesanas y somos reconocidas acá a nivel también de municipio con nuestra medalla artesanal igual en la parte económica también siempre pues, nuestros productos tienen otro valor agregado más eh, que también es eh, de los tintes naturales también está el valor agregado que tenemos ya eh, la, la medalla artesanal que con ello pues damos a conocer eh, nuestro tejido con ya bastante reconocidas tanto a nivel nacional y de, de otros países Entonces, siempre se da un cambio muy productivo Ahí están las palabras de Cecilia Tombey que eso es un testimonio eh, vivo en directo para animar a que se presente en este año hasta el 31 de mayo mucha gente tiene dudas de que si hay que enviar muestras de producto esto se hace a través de fotografía verdad cecilia y ahí la importancia de que el grupo familiar apoye y eventualmente los más jóvenes que tienen de pronto algo mejor de acceso a la tecnología ayuden para crear las fotografías que atestiguen el valor de lo que, la postulación que está haciendo la persona natural, como han oído, para cinco categorías o la comunidad, una asociación en la categoría justamente colectiva. Cecilia Tombé, se nos fue el tiempo rapidísimo. Eh, muchas gracias que usted liderando esta convocatoria de este año. Seguro que escuchándola muchas artesanas y artesanos se van a animar. ¿Qué últimas palabras les compartiría? Bueno, eh, como mis palabras, pues, acá por este medio eh, serían las últimas, pero desde mi comunidad, desde mi sentir, pues, más que todo, invitarlos, ¿no? A que sigamos primero, pues, el legado tan bonito que tenemos como artesanas, como tejedoras, igualmente, el reconocimiento como persona, como comunidad, que siempre se tiene. entonces mi mensaje es invitar a todos ustedes, a toda la comunidad que nos están viendo, igual pues cualquier sugerencia o, o preguntas que puedan tener para obtener esta medalla, pues creo que mi contacto aparece a en Artesanías, que lo pueden hacer que con mucho gusto también les estaré eh, acompañando de pronto a hacer eh, a llenar esas convocatorias para esta edad pues, igual, eh, desearles eh, a todos, desde acá, en de, mi territorio, de nuestro resguardo, que nuestros espíritus siempre nos estarán acompañando y que, a, a pesar de estas dificultades, de esta pandemia, que todos nos vamos a seguir bien y siempre llevando de la mano eh, con con toda con todo la, la comunidad y con nuestros tejidos sin, sin dejar de lado. Entonces, pues muchísimas gracias y invitarlo ¿no? a que sigamos trabajando. Gracias Cecilia. Le voy a dar eh, la última palabra a Ana María Fríes con una, eh, para curar los últimos segundos y quedarnos con esa puesta en ánimo y participar, que es hasta el 31 de mayo, que hay posibilidades. Saludos a todas las mujeres, MISAC, Cecilia Tombe, de su grupo, y de esa maravillosa eh, Silvia, que está en el Cauca, al sur de Colombia. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Cecilia. Un saludo muy especial para usted, para todas las artesanas y artesanos de Silvia Cauca. Con todo sí, nuestro reconocimiento y orgullo por ese trabajo y por ese ejemplo, ese testimonio que acaba de compartir con nosotros. Y una invitación muy especial a los artesanos del país para que se postulen a la medalla, a la maestría artesanal. Gran reconocimiento que, como lo ha expresado aquí Cecilia, les ha representado eh, beneficios, no solamente por el reconocimiento del trabajo, sino también en temas de organización, en temas de productividad, en temas de eh, retribución económica y el ejemplo que nos siguen dando de seguir trabajando no importa las circunstancias eh, artesanías de Colombia sigue adelante en el apoyo al sector artesanal del país eh, a través de la virtualidad mientras la salud nos lo permite eh, de tener nuevamente estos encuentros de las ferias y mercados que tanto que tanto esperamos entonces ojalá la medalla la podamos entregar presencialmente en el marco de Expo Artesanías. Le pedimos a Dios de corazón que nos acompañe con la salud y eh, poder tener este gran encuentro, este gran momento. Un saludo muy especial a todos y a seguir adelante trabajando con el espíritu en alto eh, porque lo que tenemos es orgullo por los artesanos y las artesanías de nuestro país. Muchas gracias.